el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, hacia el espacio de eh, José Ligioja, ¿no? ¿Qué dijo Chanampa? Y bueno, analizó la situación porque no es solamente el, el pase de, de Gramajo, sino que su esposa, Daniela Rodríguez, que había sido ungida por él para que sea su sucesora a la Intendencia de Chimbas, bueno, también va con Gramajo. Ya se produce uh -huh. eh, el, el éxodo hacia el otro espacio. ¿Y qué dice Camacho, que ha sido siempre muy crítico, muy crítico de Daniela Rodríguez, la esposa de Gramado? Veamos. Mira, es una aplicación que te la tendrá que dar el peronismo, en este caso eh, la esposa del intendente, que es vicepresidenta actual de Cersei UÑAC. ¿Cómo le va a justificar a los... Eh, dirigente de su partido que trabajaron en contra de quien hoy es gobernador digo, de perdón eh, en contra de quien hoy es candidato a gobernador que es José Luis incoherencia de la incoherencia no se vuelve me parece entonces eh, tendrá que justificar eso ella, yo no, a mí no me mueve el amperímetro, nosotros vamos eh... ...por una cuestión que tiene que ver con nuestro proyecto... ...en una lealtad y una un convencimiento... a ...un proyecto que le ha hecho muy bien a los ciudadanos de Chimba... ...entonces vos me preguntas... ...¿qué opino ...si se va... Eh, ...no me mueve digamos... ...mi proyecto... ...yo mi proyecto va por otro lado... ...el proyecto es ser coherente y leal... ...a quien ha hecho mucho por Chimba... Que ...es el gobernador Uñac... ...y esto lo sabe el actual intendente... ...el actual concejal que es su mujer... Lo saben. Todas las obras del departamento Chimbas son producto de la gran ayuda del gobernador Uñac. Esto la gente de Chimba lo sabe. El premio ferial, la ruta 40, las cloacas, el parque, el pavimento, las placitas, lo, lo, lo, los cordones, todo lo que hacen con los fondos del FODERE, Nunca se hubiera podido hacer la cantidad de obras que hizo el departamento Chimbas sin el gran apoyo del gobernador Uñac. Entonces, a ver, yo no creo que hay que ser coherente, eh, después será una cuestión que tendrá que explicar el actual intendente con su señora concejal, eh, cómo le van a explicar a sus dirigentes que hace unos meses, hace un año, trabajaron en contra y que no le acompañan. Bueno, Bien. ahí está La Andrés es de Andrés Chalampa. Andrés Chalampa. Esto no, no termina acá, ¿eh? porque hasta el cierre de las de las